lo que no sabías de la Navidad. La Navidad es una de las celebraciones más importantes a nivel mundial, para muchos una época de amor, regalos, reuniones familiares y obviamente agradecimiento, ya que esta es una celebración religiosa. Por eso hoy aquí les compartiré datos curiosos e increíbles de la Navidad que quizá no conocían. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Número 1. Navidad. Empecemos desde el nombre de esta festividad, para que sepan su significado. Navidad viene de las lenguas romances y proviene del latín nativitas, que significa nacimiento en relación al nacimiento de Jesús. Eso es claro que ya lo sabían, pero hay algo que seguramente no y que se los voy a decir en el siguiente punto. Para las lenguas anglosajonas, Christmas sería el vocablo utilizado para referirse a la Navidad. Esta palabra viene de la expresión Christes masses, que significa Misa de Cristo. Entonces la palabra evolucionó hasta la hoy conocida como Christmas, Ahora ya sabes que la Navidad es Nacimiento o Misa de Cristo. Número 2 El 25 de Diciembre Aunque la Navidad ha tomado nuevos significados y se cree que es la festividad del nacimiento de Jesús, la verdad es que no es cierto. Los estudiosos de la Biblia indican que según las actividades descritas ahí, Indicaría que Jesús nació a finales de abril o principios de mayo. Y entonces, ¿por qué celebramos el 25 de diciembre su nacimiento? Esto sucedió cuando Roma decide unir las religiones paganas con el cristianismo para facilitar las conquistas de otros pueblos o el control por medio de la religión de los rebeldes, por lo que unió tradiciones, dioses y ritos de cultos paganos con el cristianismo. Y es así que en realidad, 200 años antes de que naciera Jesús, en esas fechas ya se celebraba la imagen de Saturno en Roma, a la cual llamaban Saturnalia, que en realidad es el solsticio de invierno. En esas celebraciones, las personas se unían para beber y estar en juerga. Por otro lado, en Persia, el 25 de diciembre, se celebraba el culto al dios Mitra, según la historia, este nacería de una piedra en tal día, por lo que todo esto se convirtió en lo que ahora conocemos como Navidad. Número 3. El árbol de Navidad. Esto nuevamente tiene que ver con simbología antigua, esta vez para los celtas. El árbol de roble era el árbol del solsticio, el cual era adornado con manzanas y otras ofrendas. Y en diciembre, sus troncos eran quemados para que cuidaran los hogares con su fuego sagrado. Estas tradiciones se fueron expandiendo por Europa, siendo modificado y agregándole nuevos objetos para adornarlo. Simbología de la luz del solsticio, poco a poco fue adaptándose a las festividades navideñas para finalmente llegar a todo el mundo como ahora lo conocemos, como parte de la Navidad. Número 4. José. Seguramente muchos de ustedes aún ponen la representación del nacimiento de Jesús y es aquí donde encontramos algunas curiosidades. Y quizá la de José es de las más extrañas. Y es que bien sabemos que María se embarazó por obra del Espíritu Santo y que José solo fue el padre adoptivo de Jesús. Aquí es donde viene lo curioso ya que en la antigüedad se representaba a José como un hombre joven, fuerte y sin barba. Pero con el paso del tiempo, la imagen de José tuvo un cambio drástico por orden de la iglesia. Y es que este comenzó a representarse como un hombre ya anciano. Bien, para que de esta manera se disipara cualquier sospecha sobre la virginidad de la Virgen María, antes, durante y después del parto, es decir, Nadie sospecharía de un venerable ancianito, ¿verdad? Aunque usted no lo crea. Número 5. El cuarto rey mago. Los reyes magos son bien conocidos por millones de niños en el mundo que esperan su llegada la noche del 6 de enero. Esto porque en la historia cuenta que tres reyes fueron guiados por una estrella brillante hasta el pesebre donde había nacido Jesús. Estos eran Melchor, Gaspar y Baltasar, los cuales le llevaron tres presentes al niño Jesús, oro, mirra e incienso. Sin embargo, la historia narra la existencia de un cuarto rey mago, de nombre Artaban, quien recibió igualmente el mensaje del nacimiento de Jesús, por lo que preparó el viaje y en algún momento se encontraría con los otros tres reyes magos. Sin embargo, por diversos sucesos con los que se topó en el camino, uno incluso fue la muerte de su caballo, por lo que éste siguió tratando de llegar a pie, nunca pudo llegar a la cita. Pero se dice que por el esfuerzo que Artaban hizo y lo noble de su corazón al ayudar a muchos en su camino, después de que Jesús murió en la cruz, se le apareció, para cumplir su gran deseo. El misterio es, ¿qué regalo le llevaría al niño Jesús aquella vez que no pudo llegar? Cierto te digo Que por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños A mí lo hiciste La larga jornada de Artaban finalmente había llegado a su fin Sus obsequios fueron aceptados El cuarto rey mago había encontrado a su rey Número 6. Santa Claus. Alrededor del año 270 después nació en Turquía un hombre llamado Nicolás, el cual se convirtió en obispo. Este se hizo popular por ofrecer monedas y dulces a los niños de la localidad. Su mítica fama de repartidor de obsequios se basa en otra historia que cuenta que un empobrecido hombre padre de tres hijas no podía casarlas, por no tener el dote necesario, al carecer las muchachas del dote parecían condenadas a ser solteronas, enterado de esto Nicolás le entregó al obtener la edad de casarse una bolsa llena de monedas de oro a cada una de ellas, se cuenta que todo esto fue hecho en secreto por el sacerdote quien entró por una ventana y puso la bolsa de oro dentro de los calcetines de las niñas que colgaban sobre la chimenea para secarlos. Nicolás falleció el 6 de diciembre y al poco tiempo fue canonizado como el patrón de los niños. En las pinturas antiguas podemos verlo vestido con un ropón de color rojo el cual se ve muy similar al Santa Claus moderno. Para honrar su muerte, cada 6 de diciembre realizaban una celebración y siguieron manteniendo la costumbre de dejar los zapatos de los niños o calcetines para esperar algún regalo. Así fue que en 1624 los migrantes holandeses en Nueva York fortalecieron la costumbre y nombraron a San Nicolás como Sinterklaas, pero en 1809 el escritor Washington Irving escribió una sátira en la cual deformó al santo holandés Sinterklaas en la burla pronunciación angloparlante de Santa Claus, que se unió con el tiempo a las festividades de la actual Navidad. Número 7: El año en que Quetzalcóatl se robó la Navidad. Uno de los hechos más extraños de la Navidad ocurrió en 1930, después de que México estaba comenzando a ser bombardeado con costumbres, ideas y gustos extranjeros, gracias a Porfirio Díaz. Entonces, al expresidente Pascual Rubio se le ocurrió sustituir a Santa Claus por un personaje más nacional. Así que el dios mexica. Quetzalcoat fue desempolvado para hacerlo un ícono de la Navidad, y el plan se puso en marcha. Ahora era Quetzalcóatl el que entregaría los dulces y regalos a los niños, así lo anunciaban en los periódicos y la radio. Incluso hubo un festival con obsequios, bailes y la botarga de Quetzalcóatl sobre una gran pirámide. Y el esperado día al fin ha llegado, 23 de diciembre, el día de Quetzalcoatl. Para la celebración se ha montado una pirámide en el Estadio Nacional. Se han traído a 15.000 niños de toda la República. Hay aztecas, indios, sacerdotes y chinas poblanas que danzan en honor al dios. Incluso se ha permitido la entrada a los Reyes Magos quienes repartirán regalos. Inclínense ante Quetzalcoatl. sonrían y nada de sorpresitas. Pero a pesar de la inversión para esta idea revolucionaria, no se logró que los niños le pidieran regalos a Quetzalcóatl la siguiente Navidad, por lo que Santa Claus volvió y Quetzalcóatl se tuvo que regresar a su sitio, el lugar donde moran los dioses. Si me preguntan, creo que la idea era bastante absurda e irrisible. Sin embargo, sí me hubiera gustado pedirle mis regalos al gran Quetzalcóatl. ¿Qué les pareció el video? Compártalo en sus redes sociales para que más gente conozca de dónde viene la Navidad y suscríbanse a este canal para que pronto lleguemos a los 3 millones. Mientras tanto, los espero en el siguiente video. También haré un especial de Día de Reyes, así que no se lo vayan a perder. Mi nombre es Oxlack Castro. Hasta la próxima.